Vamos a ver cómo incorporar un vídeo de YouTube a nuestra eh, página del aula, cualquier componente del aula, bien sea un mensaje, un foro, una noticia, etc. Etcétera, etcétera. Tenemos en este caso abierto eh, en YouTube ya el vídeo que quiero incorporar. En este caso vamos a utilizar, eh, puede venir incluso bien como ampliación, una forma de generar mapas a partir de datos contenidos en una planilla de cálculo, en este caso incluso una planilla de cálculo generada con un formulario. Pulsamos en el botón compartir y elegimos la opción insertar. Esto nos va a mostrar un código que es el código de inserción de iframe. Lo copiamos, ya está, nos indica que el enlace se ha copiado en el portapapeles, y cerramos esta ventana. Me voy a mi ventana del aula. En este caso voy a incluir este vídeo eh, en esta eh, respuesta de, eh, dentro del foro. Pulso el último botón para mostrar la segunda fila de la barra de, de botones y pulso en insertar objeto web 2.0 que es el último iconito que tenemos acá a la derecha. Pulso y me dice que utilice la conversación con la combinación de, de teclas Control B para pegar el texto en la ventana pulso Control B y aquí me ha salido el texto que había copiado antes para insertar el iframe e en principio todos los vídeos de YouTube eh, ingresan un tamaño de 560 píxeles de ancho por 315 de alto a mí me gusta agrandarlo un poquito y para mantener la, propor la proporción pongo 640 por 360. Si alguien quiere comprobarlo puede hacer los cálculos con una calculadora para mantener las proporciones. Bien, tengo eso pegado y le digo OK. Y vemos que ya está el video. Sin más, a continuación pulsarían en Aceptar y ya está.